nos queda hablar de músculo liso. El músculo liso es el músculo que se encuentra en las paredes de todas las vísceras huecas. Por ejemplo, las del tubo digestivo o la del músculo liso bronquial que genera la broncodilatación o la broncoconstricción para aumentar o para disminuir el flujo de aire que entra a la vía aérea. Por ejemplo, la del calibre de los vasos sanguíneos para aumentar o para disminuir el flujo de sangre que llega hasta un tejido. ¿Qué característica tiene este músculo liso? En primer lugar, lo que lo define como músculo liso, esto lo tienen que recordar y es muy importante, es que no tiene sarcómero. Tiene proteínas contractiles, tiene actina y tiene miocina, pero no están organizadas de la misma manera. Entonces, no se ven estriaciones al microscopio. ¿Esto qué determina en un músculo y en el otro? Que la capacidad de generar fuerza no sea tanta. Y si nos ponemos a pensar para qué sirve por ejemplo el músculo esquelético, como podría ser el bíceps, me puede servir para levantar una pesa. Ahora, el músculo liso me sirve por ejemplo en el tubo digestivo para que el bolo alimenticio avance y para ese evento no necesito generar tanta fuerza como para levantar una pesa. Entonces no es necesario que el músculo liso esté organizado en forma de sarcómeros. Entonces, en primer lugar son células bastante pequeñas, se dice que tienen forma aguzada son como aplanadas y tienen extremos muy finitos, con un núcleo único y central. ¿Qué otra característica tienen? Al igual que el músculo cardíaco, tienen uniones GAP, es decir, esas uniones comunicantes que hacen que todas las células estén comunicadas entre sí. Esto puede suceder de esta manera y también el músculo liso termina siendo un sin sitio y también lo van a leer que se llama músculo unitario. Ahora, hay otros tipos de músculo liso que no tienen estas uniones comunicantes, entonces cada célula funciona independientemente. A ese tipo de músculo liso se lo denomina multiunitario. Y por último recibe inervación también del sistema nervioso autónomo. Cuando estamos hablando por ejemplo, de la vasculatura, es decir, de los vasos sanguíneos, va a recibir inervación del sistema nervioso autónomo simpático o el parasimpático. Cuando hablamos de los bronquios, va a recibir también del simpático o del parasimpático. Voy a hacer una salvedad para el tubo digestivo. El tubo digestivo tiene su propia inervación que también pertenece al sistema nervioso autónomo, que es como un mini cerebrito que está metido dentro del tubo digestivo. A esa porción del sistema nervioso autónomo que inerva el músculo liso se lo llama sistema nervioso entérico. Como hicimos con los otros dos tipos de músculos, vamos a explicar el acoplamiento éxito contractil del músculo liso. Cuando hablamos de músculo esquelético hablamos que teníamos tres elementos que eran la membrana presináptica de la neurona, la hendidura sináptica y la membrana posináptica del músculo esquelético. Cuando hablamos de músculo cardíaco, teníamos dos células que estaban pegadas entre sí, por lo tanto hablábamos de una sinapsis eléctrica. El músculo liso tiene una característica fundamental y es que en realidad va a funcionar gracias a receptores que hay en su membrana que reciben a los agonistas o moléculas que hay a su alrededor y gracias a eso van a desencadenar su función. En este caso no hay una sinapsis per se, lo que tenemos es un mensajero químico que puede estar viajando, por ejemplo, a través de la sangre, que se encuentra con su receptor en la membrana del músculo liso. Esos estímulos pueden ser variados según en qué sector estemos, pero voy a poner un ejemplo que es el del tubo digestivo, porque me parece que es el más gráfico de todos. El tubo digestivo va a recibir inervación principalmente parasimpática, es decir, el sistema nervioso parasimpático es el que más receptores va a tener a nivel del músculo liso del tubo digestivo. Por lo tanto, va a controlar su función. Si recordamos un poquito del sistema nervioso parasimpático, servía para todos los mecanismos de conservación de la energía. Por lo tanto, resulta bastante lógico pensar que nos va a servir para digerir los alimentos y captar esa energía que nos dan los alimentos. ¿Qué hace el músculo liso, por ejemplo, en la motilidad del tubo digestivo? Las moléculas de acetilcolina que van a estar liberando, por ejemplo, las células del sistema nervioso entérico, se van a encontrar con su receptor en la membrana del músculo liso. Ahora, este receptor de acetilcolina no es el mismo que el músculo esquelético. En el músculo liso vamos a tener los receptores metabotrópicos, son los receptores de tipo M o muscarínicos. ¿Para qué nos sirven esos receptores? Ellos están acoplados a una familia de proteínas que se llaman proteínas G. En este caso, para que el músculo se mueva vamos a necesitar que esté acoplada una proteína GQ. ¿Por qué? Porque esta proteína GQ desencadena distintos mecanismos que favorecen la liberación de calcio a través del retículo. ¿Cómo es que hace esto? La proteína GQ activa a otra proteína que se llama PKC. Esta PKC lo que hace es disociar unos fosfolípidos de la membrana plasmática y hace que se trasloquen a, es decir, que se vayan hasta las membranas del retículo endoplasmático liso. En este momento el retículo endoplasmático liso puede liberar el calcio y ese calcio actúa nuevamente sobre las proteínas contráctiles y las proteínas simplemente se contraen y después la retoma de calcio hacia el retículo liso es igual que como venimos diciendo anteriormente. Hay otros agonistas, es decir, otras moléculas que tienen receptores en la membrana que simplemente dejan pasar moléculas de calcio a través de unos canales de calcio que se llaman tipo L y ese calcio ya genera su efecto sobre las proteínas contractiles. En resumen, lo que me interesa que recuerden como ejemplo de contracción del músculo liso en el músculo del tubo digestivo es que la acetilcolina se une a su receptor. Ese receptor va a desarrollar distintas cascadas enzimáticas que van a favorecer la liberación de calcio a partir del retículo endoplasmático liso y ese calcio va a actuar sobre las proteínas contráctiles para que se contraigan al igual que como lo describimos anteriormente y luego para la relajación ese calcio es retomado a través de una bomba de calcio que está también en el retículo liso.